Vamos a ver el ingreso de las eh, mujeres en prisión con hijos menores de tres años. Cuando hablamos de menores, hablamos niños o niñas que no hayan alcanzado los tres años de edad. ¿vale? En todo caso, todos aquellos que superen o, te, o tengan ya tres años cumplidos en la fecha del ingreso, no se admitirán con sus madres en prisión. ¿vale? Lo primero que nos dice el, el, el artículo 17 es la dirección del centro, entiéndase director o mando de incidencias, admitirá. ...a las madres con hijos menores de tres años. ¿vale? Una cosa es el momento procedimental del ingreso. Se admiten en todo caso. Y después, en segundo término... ...lo que yo le llamo mantenimiento... ...una vez ingresada en prisión... ...el hecho de mantenerlos en prisión... Deberá acreditarse debidamente la filiación y que el hecho de estar en prisión no entraña riesgo para el menor. En este caso en concreto tenemos que tener claro esto, ¿vale? Es, es diferente este ingreso y mantenimiento... ...en el momento procedimental en el que se incorpora a la prisión... ...a cumplir la pena privativa y libertad o prisión preventiva... ...en este caso en concreto, se admite en todo caso... ...y el hecho de mantenerlo en prisión después debe acreditar la filiación... ...y que no entraña riesgo para el menor. La decisión adoptada aquí en este mantenimiento se le pone en conocimiento... ...del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Ahora vamos al segundo punto que es... ...aquellas madres que tengan hijos menores de tres años... ...en el exterior y una vez hayan ingresado en prisión... ...recaben a esos niños menores de 3 años... ...para que convivan con ellas en la unidad de madres. ¿Vale? Lo vamos a señalar... ...recaban del exterior... Bien, en este caso, se le puede pedir opinión al Ministerio Fiscal y la decisión adoptada se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. ¿Qué es lo que tiene que acreditar en este caso? Eh, lo que se tiene que acreditar, debidamente la afiliación, como nos decía en el punto anterior, ...y que el hecho de estar en prisión no entraña riesgo para el menor. Sería lo mismo que veíamos anteriormente. Es decir, recaba ese menor de tres años que tiene en el exterior... ...para que pase a la unidad de madres con ella dentro de la prisión... ...y en ese caso el órgano encargado de tomar la decisión o la resolución... ...le corresponde al consejo de dirección. ¿vale? El consejo de dirección como órgano colegiado decidirá sobre estos niños menores siempre y cuando cumplan los requisitos, que se acredite la afiliación y que no entraña riesgo para el menor. Como nos dicen puntos sucesivos, siempre que hubiera conflictos entre la madre y el menor, cualquier tipo de conflicto prevalecen siempre los derechos del menor. No se permitiría tener al menor en prisión siempre y cuando pues, le generase un perjuicio importante. ¿vale? Lo que se va a hacer a continuación, una vez admitidos, van a ser... ...reconocidos por el médico. Si el médico no se opone, una vez el menor sea reconocido, pasará a la habitación que ocupe en la unidad de madres... ...junto con su madre. ¿vale? En este caso en concreto, el reconocimiento médico sabéis que es tanto al menor como ese recién ingreso de la madre... La madre, bueno, pues prevalece el artículo 214.1, que el reconocimiento de las personas que ingresen en prisión será en el plazo máximo de 24 horas. Después sabéis que el 20.1 20 y 20.2 hace distinción entre si son detenidos y presos, que nos dice la mayor brevedad posible, y en el caso del 20.2, en caso de penados, solo son reconocidos por el médico cuando se trate de nuevos ingresos. Pero por el principio de especialidad prevalece el 214 que nos dice que el hecho de estar en... Eh, deben ser vistos o reconocidos por el médico siempre que ingresen en prisión durante las primeras 24 horas, ¿vale? Automáticamente pasarán a las unidades de madres, que son unidades arquitectónicamente diferenciadas del resto de la, de la prisión. Esas unidades de madres pues contará con guardería infantil, un local para juegos... Etcétera. Es decir, lo que se intenta es preservar los derechos del menor y hacer un local o un espacio adecuado para el crecimiento del mismo. En este caso en concreto nos dice que bueno, contarán con ese local, con guardería infantil, estarán separadas y también se eh, establecerán vínculos con entidades públicas o privadas que se encarguen de la gestión o que se encarguen de la colaboración en materia de menores. ¿Vale? Esto sería un poco la explicación del artículo 16, que lo que tenéis que tener claro es esa admisión inicial, en todo caso, preceptiva por parte de la dirección de las madres con hijos menores, después el hecho de mantenerlos en prisión, tienen que acreditar la afiliación y que no traen riesgo para el menor, y después el recabar del exterior a los menores que tengan consigo. Fijaros que ahí lo que nos dice es, Consejo de Dirección toma la decisión, y en este caso se pide opinión del Ministerio Fiscal y se le notifica la decisión adoptada. Sabéis que esta opinión no es vinculante, no vincula, ¿vale? El que decide siempre es Consejo de Dirección. Pregunta muchas veces esto intentándonos confundir con esta admisión inicial o este eh, puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal que se hace en el momento del ingreso, ¿vale? En ese mantenimiento que os estaba comentando Tienes que tener claro estas dos situaciones y saberlas diferenciar, ¿vale? Un saludo.